Buenas, soy Emilio Márquez y hoy estoy un día en la oficina de On Translation, empresa que se dedica tanto a temas de traducción como a guía, soporte, servicio y acompañamiento a aquellas empresas que quieren realizar el proceso de su internacionalización. Para ello, hoy tenemos a Oscar Nogueras. Muy ¿Qué buenas. Tal, ¿Qué tal, Emilio? Justamente, eh, el acompañamiento es la palabra. Porque eh, es que precisamente hay que construir relaciones de confianza medio-largo plazo y no dar un servicio puntual, sino mejor tener un proveedor de confianza con el que se haga un acompañamiento juntos en ese camino que tiene que llevar al éxito empresarial. Justamente. Y para empezar, quería preguntaros acerca de eh, cuáles son los pilares de la cultura empresarial de On Translation, para que os conozcan, ¿qué, ¿qué es aquello que como empresa os hace humanos? Yo creo que justamente eh, la palabra sería: eh, somos personas que tratamos con personas. vale Es decir, eh, basta ya de los presupuestos automáticos eh, con, a través de. pongo el número de palabras, se me sabe y me sale un presupuesto. A nosotros lo que nos interesa es conocer a quién tenemos al otro lado y eh, poder saber exactamente qué es lo que necesita. Por que, lo cual que, que en realidad qué quiere conseguir, a qué público Exacto. concreto, porque, ¿Y, en qué, y en qué fase está, ¿no? Sí, porque tampoco es que estamos hablando de vamos a llevar en nuestra página web al alemán, ¿vale? Pero alemán qué tipo de público. Porque dependiendo del tipo de público, Exacto. incluso la zona, el idioma, el dialecto puede ser completamente distinto. Dentro uh -huh. de, dentro del mismo país, con un, un idioma muy controlado. Uh -huh. Entonces sois personas que, eh, que comunican y hablan con personas. Y justamente. Esto nos lleva a, eh, yo creo que sería nuestro siguiente valor más importante, ¿no? Nosotros trabajamos con una red, eh, bueno, somos eh, 11 personas en Barcelona, pero trabajamos con una red muy importante de colaboradores eh, en todo el mundo, es decir, el networking para nosotros es muy importante, que te voy a contar a ti networking? Sí. no networking. Precisamente, ese, ese tener personas en todo el mundo ayuda a que se pueda trabajar culturalmente, Exacto, precisamente, ¿no? cada, uno de, cada una de esas traducciones. Exactamente, y es justamente esto, ¿no? la cultura, ¿no? para nosotros tenemos el respeto máximo a todas las culturas, eh, no, el inglés no vale para todo y eh, hay muchísimas culturas, eh, lenguas minorizadas, que, que, bueno, eh, que también eh, salen proyectos a esos eso uh -huh. es idiomas, ¿eh? Si alguien se tuviera que plantear qué nos diferencia de Google Translate, ahí está clarísimo, servicio personalizado, es totalmente lo contrario a simplemente a meter en Google Translate. Eh, hay que ofrecer, eso ofrecer calidad, lo personalizado, pero ¿cuál es precisamente el valor añadido uh -huh. que, que hace a un translation diferente? Uh -huh. eh, y especial dentro de la competencia Yo creo que es justamente nuestro, el plus cultural que damos a, todo, a todos los proyectos ¿vale? es decir eh, nosotros trabajamos de, de manera holística no hacemos unas traducciones de eh, simplemente dame tu texto y yo te, y yo te devuelvo un texto ¿no? nosotros miramos el texto dentro del de contexto en el que sale este texto ¿no? es decir, si estamos hablando de un packaging de un producto eh, tenemos que saber a qué mercado y a hacia qué cultura va para eh, poder realmente localizar eh, ese mensaje ¿no? uh -huh. eh, yo a veces que pongo como ejemplo eh, trabajamos para, para un, un, un, produ un producto de juguetes bastante grande y entonces ellos cuando quieren eh, sacar eh, un producto pero depende que, que, que de qué países del Medio Oeste, ¿no? Eh, el Medio Oeste eh, justamente pues eh, decimos que tienen que retocar la imagen, ¿no? Porque eh, no solo comunica las palabras, la imagen también comunica el color, uh -huh. etcétera. Y, para, y hay muchos emprendedores cuando me piden mentoría o aquellos donde invierto que plantean internacionalizar, pero es un proceso en sí bastante complejo. Eh, para aquel emprendedor que se esté planteando precisamente ese proceso de internacionalización, por la experiencia de vuestros clientes, uh -huh. ¿qué recomendaciones y trucos le recomendarías a alguien que se quiere internacionalizar Lo más importante es no ir con prisas, porque hay muchos clientes que nos vienen y nos dicen nos queremos internacionalizar a 10 países realmente vas a poder eh, dar servicio a 10 países. Yo creo que es un poco eh, eh, hacer un plan, ¿no? Eh, por eso es lo que comentábamos de ser partners, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando una relación a largo plazo. Eh, hagamos un plan, eh, traduce, por ejemplo, si estamos hablando de e-commerce, una parte de tu catálogo y a partir de aquí, cuando ya tengas el retorno de la inversión que te has gastado en... Eh, abrir logística o abrir eh, o en traducción o en comunicación etcétera cuando ya tienes el retorno seguimos con el catálogo o abrimos otro país uh -huh. eh, por eso realmente yo creo que es importante eh, pues esto eh, hacerlo todo con cabeza no abrir como elefante con en una cacharrería, ¿no Pues precisamente como complemento a lo que nos comentaba Oscar, yo comentaros que el internacionalizar no es comprar el, el dominio del país, el punto FR, etcétera Sino hay que entender qué país en qué país estamos entrando, nunca jamás hay que tomar un conjunto de países como en todos, o sea, Latinoamérica no es... En sí, como un común global de algo unificado, sino que cada país tiene su cultura, su mm. idiosincrasia y sus métodos completamente de trabajar y de poder colaborar. De hecho, eso es lo interesante de tener un partner siempre local que nos indique cuáles son su sus detalles culturales, cómo trabajan concretamente para internacionalizar con éxito y para aquellos que eh, quieran conocer o quieran eh, contactar con vosotros dónde pueden com eh, comenzar una conversación de humano a mano eh, precisamente con translation? pues obviamente eh, web teléfono obvio eh, linkedin que tú sabes que estamos muy muy interacto muy activos interactuamos mucho con linkedin sí. de hecho eh, twitter obvio y ahora hace poquito que hemos empezado con instagram y bueno pues ahí estamos intentando tocar eh, también instagram y poner fotos interesantes y todo esto y en youtube también dejaré las url para que podáis contactar con ellos y plantearos si os gusta este vídeo like en man, like manita arriba si nos ha gustado manita abajo dejar comentarios y preguntas que os responderemos lo más en tiempo real posible y si os gusta podemos plantearnos hacer un live un streaming largo solo específicamente para temática de traducción e internacionalización depende de vosotras de, y de vosotros y de vuestro <risa> apoyo para que nos animemos y nos lancemos con ese live Muchísimas gracias. Gracias por, por dejarte de entrevistar. Gracias, Emilio. Y a vosotros saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Salud, saludos. Chao, chao.